Uno de esos silencios tuyos, pausados, en los que se detuvo la luna a descansar, y no volvió nadie a reclamar que las mareas vinieran con retraso, que tu cólera se encendiera a destiempo o que el viento peinara los campos equivocados. Nadie vino a quejarse. Y luego sucedió eso, lo de los renglones, que primero leíamos de dos en dos y al final daba igual el orden, o si leíamos o llorábamos. Y nadie otra vez vino a arreglar las sílabas, ni a ordenar las frases, ni a devolverte las oraciones. vino a arreglarlo. Recuerdo que la lluvia se enamoró de tus cabellos y llovía tan a menudo por aquí que tu piel empezó a leer a tierra mojada. Y sé que nadie vino a cambiar los ríos que hacían mares de tus ojos, ni el rocío que brillaba en tus flores, ni las eternas primaveras quedaban nuestras paredes de humedades y enredaderas. Nadie vino a cambiarlo. Después llegó el invierno cansado abrazando nuestra puerta y se quedó allí descansando. Y tú que si sí, de rosas alegrías, Madre Selva ¿dónde donde están y Noche de San Juan, intentarás con sonrisas, para que se marchara, para que pudiéramos abrir tranquilas la puerta sin llenarnos los pies de nieve. Y no solo no se quedó, sino que nos entró dentro. Y nadie, nadie vino a quejarse del final de tus sonrisas, de la tiritera del enjambre de tu temperamento. El frío de tu aliento, la duda en tu mirada. Nadie, nadie vino a arreglar los silencios, tus silencios pausados, las cadicas en el techo, el gorgoteo de las cañerías, la charca en el estómago, las aceras de periódico, los castillos de cartón, las arañas en los bolsillos, el hormigueo en las manos, nadie, y ahora, ahora vienen a buscarte, y dicen, y redicen, y que si azul, que si violeta, y les hablamos de la luna, y la lluvia, esa que trajo el invierno. Que no se nos olviden los renglones. ¿Qué pasó con los renglones? Pero a nadie le importa cómo se teriza el rictus. Ni si se nos acabaron los girasoles. Y solo nos quedaban giralunas. A nadie le importa de dónde salen los negros del vestido. Pero si los remientos. A nadie. El color de tus mejillas, el tacto de tus yemas, pero sí, cómo dejarlas sin agua.